Señora Vera Weber, presidenta de la Fundación Franz Weber, señor cónsul general de Suiza, señor regido de presidencia, regidors, señoras y señores, muy buena tarde a todos, buenas tardes a todos. Como alcalde de Barcelona, es un placer de un la bienvenida. ...en saludasen al Ayuntamiento de es un placer darles la bienvenida en este salón... ...al Salón de Asén del Ayuntamiento de Barcelona, es un salón en el que desde hace siglos... ...celebramos los actos más importantes de la ciudad, fue aquí en el siglo XIV... ...donde los ciudadanos de Barcelona comenzaron a regir sus destinos de una manera democrática... Yo siempre digo que cuando estamos entre estas paredes nos damos cuenta de que lo que somos hoy es el resultado del esfuerzo colectivo de muchísima gente, de muchos antepasados que quisieron construir una ciudad de paz, de solidaridad y de convivencia. Una ciudad que se proyecta al mundo como una capital de cultura, de conocimiento, de creatividad, de innovación y de bienestar. Gracias también a la protección y defensa de los derechos de los animales. Un empeño colectivo que hoy nos reconoce la Fundación Franz Weber y que para mí como alcalde es una muy, muy, muy especial satisfacción. Tiene la palabra Susan Butzi. Muchas gracias. Buenas tardes, bon buenas tardes. Después de la bienvenida de aquí hoy Rep el guardón en nombre de la ciudad de Barcelona, al seu alcalde, escuchemos las palabras de la señora Vera Weber, presidenta de la Fundación Franz Weber a la protección animal. Señor alcalde, regidoras, regidores, autoridades locales y catalanas, cargos técnicos, miembros de instituciones de la ciudad. Buenas tardes a tu Tom buenas tardes. Para la Fundación Franz Weber es un placer y un gran honor poder compartir el día de hoy una jornada de reconocimiento a la ciudad de Barcelona. Es realmente emocionante para mí en lo particular y para la Fundación Franz Weber en lo institucional, el poder otorgar este reconocimiento junto a ustedes, principales responsables de tan merecido prestigio. Señor alcalde, regidores, cargos electos y técnicos de la ciudad y de toda Cataluña, sociedad civil en general, académicos, activistas, periodistas, Miembros de colegios profesionales, todas y todos ustedes son los arquitectos y constructores de una realidad tan admirable como, como innegable. Y es que Barcelona destaca a nivel internacional por sus políticas públicas de protección animal. Se preguntarán por qué la Fundación Franz Weber entrega un premio a las políticas públicas de protección animal. ¿Por qué hemos elegido premiar a las ciudades y administraciones? Para explicarlo, me gustaría contar una pequeña historia. Hace algún tiempo, nos invitaron a participar casi a la par en dos cenas vegetarianas, organizadas por protectoras con el objetivo de esterilizar animales en situación de calle. Ambas realizaron el esfuerzo de vender las entradas, comprar los productos, cocinar y servir. Y ambas recaudaron más o menos la misma cifra. Tras unas semanas de la celebración de la cena, pedimos que nos contaran cómo había invertido el dinero. La primera de ellas consiguió esterilizar cerca de 50 animales con la recaudación. Una cifra muy significativa si tenemos en cuenta los miles de animales que se evitaron que nazcan tras esta intervención. Sin duda, una estrategia muy eficiente, pues en un trabajo de unos días se evitaron miles y miles de nacimientos. La otra protectora nos comentó que con esta recaudación realizaron un completo dossier, organizaron un foro en una universidad donde invitaron a profesores y académicos de veterinaria, derecho y ética, también a la prensa y a las celebridades que apoyan a la causa, y por supuesto, a las autoridades de la ciudad. Al acabar el evento, el alcalde se comprometió a firmar un convenio para la esterilización de 10.000 animales al año, durante un mínimo de 10 años. Ambas hicieron el mismo esfuerzo. Una de ellas consiguió esterilizar a 50 animales y la segunda a 100.000. Desde la Fundación Franz Weber, entendemos que por la propia filosofía de la política, cuando un problema no es de nadie, ese problema es de todos. Y cuando un problema es de todos, ese problema debe resolverlo la administración. Entendemos entonces que un animal en situación de calle no tiene por qué ser un problema de las ONGs, sino que creemos firmemente que la evolución de las asociaciones radica en aprender a relacionarse con la administración. Y la evolución de las administraciones es aprender de todo el saber hacer de que ya disponen las ONGs después de tantos años de trabajo. Y Barcelona, por ser un gobierno abierto en la información, la transparencia, la colaboración sensible a las nuevas sensibilidades a las nuevas ciudadanías consiguió este objetivo con creces sociedad civil y administración trabajan junta a día de hoy codo a codo para garantizar el éxito en las políticas públicas de protección animal felicitamos y reconocemos con ustedes como testigos con admiración y con alegría a la ciudad de Barcelona como justa merecedora del premio Fundación Franz Weber a las po políticas públicas de protección animal 2014 porque las buenas prácticas deben ser divulgadas y extendidas porque los buenos ejemplos sirven para inspirar a otras ciudades del mundo. Por todo eso, felicidades, Barcelona. Gracias. Para poder compartir este reconeixement que ha la señora Weber, asistimos a la al paso de un vídeo que nos mostra las acciones realizadas por la Junta de Barcelona y que van dirigidas a la protección de los animales. Saludos desde el Santuario de Equidad, un territorio de la Fundación Franz Weber en la República Argentina donde se albergan los esquinos sustituidos de la atracción a sangre. Soy Leonardo Anselmi, director de la Fundación Franz Weber para Sur de Europa y Latinoamérica, una delegación que trabaja en 19 países y cuya sede está en la ciudad de Barcelona. ...y es que justamente quiero hablarles de nuestra fundación... ...quiero hablarles de los animales... ...de las políticas públicas de protección animal... ...pero hoy muy especialmente quiero hablarles... ...de la ciudad de Barcelona... ...y del premio Fundación Franz Weber... ...a las políticas públicas de protección animal... ...a esta maravillosa ciudad. Barcelona, capital de Cataluña... ...es una incomparable y bellísima ciudad... ...que se alza en las costas del Mediterráneo... Con una población cercana a los 2 millones de personas, podría ser considerada a día de hoy la Florencia del siglo XXI, una ciudad cuya vida social, cultural y política es ejemplo para otras ciudades y administraciones del mundo. Ha sido galardonada con los premios internacionales más importantes y es actualmente líder en disciplinas como el diseño, el cine o la investigación de nuevas tecnologías. Como no podía ser de otra manera en una ciudad evolucionada, moderna y vanguardista, Barcelona es también ejemplo mundial en políticas públicas de protección animal. La Fundación Franz Weber fue creada en 1975 por el reconocido periodista suizo Franz Weber. Su piedra filosofal es la protección de la belleza, razón por la que nuestra fundación trabaja en ámbitos tan diversos como la protección de los animales, el paisaje, la naturaleza, el acervo cultural, por el fomento de la paz mundial o por la protección del patrimonio arquitectónico. A día de hoy, Bajo la dirección de Vera Weber, la Fundación es partner de la UNESCO en los fondos de respuesta rápida y la conservación de especies, regenta la Reserva Natural de la República del Togo y tiene estatus consultivo en el Comité para los Derechos del Niño que depende de la Organización para las Naciones Unidas, por nombrar algunas de sus más destacadas participaciones y actividades. En el ámbito de la protección animal, la Fundación Franz Weber apuesta por trabajar en el terreno político, promoviendo que las administraciones se responsabilicen de la protección de los animales mediante normativas e iniciativas de gobierno y políticas de Estado, consiguiendo así un avance más sólido y sostenible en el tiempo. De este modo, trabajamos en el asesoramiento directo de cientos de cargos electos y técnicos de diferentes administraciones, sean estas municipales o estatales, e incluso en el terreno de las autoridades judiciales. Pero en este repaso por la ciudad y sus acciones en favor de la causa animalista desde la política pública, no podemos dejar de mencionar algunas de las más prominentes iniciativas privadas en favor de los animales y de sus derechos, también en el ámbito de Barcelona. Es el caso de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Se trata de la primera comisión de este tipo en todo el sur de Europa y Latinoamérica. Creada hace 12 años, ha sido referente e inspiración de las más de 30 comisiones de derecho animal hoy activas en todo el mundo hispanohablante el Máster de Derecho Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, primero en su género también en todo el mundo hispanohablante, y que es a día de hoy ejemplo que están siguiendo muchas universidades del mundo que quieren desarrollar el derecho animal como una nueva rama del derecho en el ámbito académico. La plataforma PRO, una acción de participación ciudadana que en julio del 2010 consiguió la abolición de las corridas de toros en todo el territorio catalán, llevando el debate sobre la protección animal a un terreno inminentemente político. Barcelona alberga la ex plaza de toros reconvertida de las arenas, reconvertida hoy en día en un centro comercial y que ofrece 850.000 horas de trabajo al año. La Comisión de Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios de Barcelona es también pionera en su ramo. Y digno de aplaudir y reconocer también es la enorme cantidad de organizaciones protectoras de animales, muchas de ellas especializadas en diferentes materias como la educación, denuncias legales, la primera TV animalista, en el rescate de animales exóticos o bien de palomas, hurones, conejos o en la gestión de colonias de gatos comunitarios. Todas ellas merecen también un eterno agradecimiento y reconocimiento porque entre todas ellas se construye esta ciudad. OPAV, Oficina de Protección Animal de Barcelona, creada en 2009. Consejo Municipal de Protección Animal, que acaba de cumplir ya 10 años. Creación y remodelación del CAC, Centro de Acullida de Animales de Compañía. Creación del Vivetres Pins, primer centro de esterilización gratuita para gatos de colonias en calle. En el año 2003, Barcelona fue la primera capital en prohibir el uso de animales en espectáculos de circo. También en 2003, Barcelona es pionera en prohibir la matanza de perros y gatos, tanto en ámbito público como privado, dotando a los individuos de estas dos especies de derechos subjetivos. Palomas. El Ayuntamiento de Barcelona se encuentra actualmente realizando una prueba piloto para la esterilización de estos animales como método para el control ético de estas poblaciones. Animales en transporte público. Desde este año, los animales de compañía comienzan a viajar en el transporte público de la ciudad. Prohibición de exhibición de cachorros en escaparates y vidrieras como forma de combatir la compra compulsiva y la compra compasiva. Realización constante de denuncias e inspecciones. Fomento de adopciones mediante actividades sociales. Cientos de animales cada año consiguen un hogar gracias a esta política. Financiación de campañas de sensibilización. Guía vegetariana. En el año 2010 y repitiendo en 2011, y en colaboración con el Gremio de Restauración y la Asociación Libera, la ciudad lanza la Guía Vegetariana de Barcelona, un documento impreso en cuatro idiomas orientado a informar a turistas y locales sobre las opciones vegetarianas y veganas en la motrópoli y a nivel gastronómico. Es la primera ciudad del mundo en realizar esta acción con una política pública. Animales en las Ramblas tras una campaña que duró varios años, finalmente este 2014 se cerró y reconvirtió el último puesto de los 11 que vendían animales en las Ramblas de Barcelona, la calle más emblemática y transitada de la ciudad y de las primeras de Europa. Por todo esto y por mucho más es que queremos dar a Barcelona el premio Fundación Franz Weber 2014 a las políticas públicas de protección animal. Porque queremos aplaudir lo que se ha hecho y también queremos animar a continuar por todo lo que queda por hacer. Por eso, Barcelona, muchas gracias. Arriba llegado el momento. Todo un honor y un motivo de orgullo para todos los habitantes de la ciudad de Barcelona. La señora Vera Weber, presidenta de la Fundación Franz Weber, lliura el premio a la de Barcelona, al señor Xavier Trias. En primer lugar, al premio. quiero agradecer el premio a la Fundación Franz Weber, que ha otorgado a la ciudad de Barcelona por sus políticas públicas de protección animal. Una fundación reconocida internacionalmente por su trabajo en beneficio de un mundo más justo y de unas sociedades más respetuosas con el medio ambiente y con los derechos de los animales. Como alcalde les agradezco muy especialmente este premio singular, elaborado por el Centro de Arte y Artesanía que la familia Chauvin fundó en Suiza en 1835. La verdad es que a mí me hace una ilusión especial, ¿no? Es un musol, es un búho, y me hace una especial ilusión porque yo he vivido casi dos años en Suiza, en mi otra vida, cuando hacía de pediatra en Berna ahora vive en Berna y me causa una especial satisfacción recibir este premio y que además sea tan representativo del trabajo que se hace artesanalmente en Suiza. Por tanto, nuestro agradecimiento, el agradecimiento también a la familia Chauvin por esta magnífica talla de madera única. El premio de la Fundación Franz Weber es un premio colectivo no es un premio solo para el Ayuntamiento de Barcelona, es un premio para la ciudad que compartimos con las personas, entidades e instituciones que desde hace muchos años luchan por la mejora de los derechos de los animales en nuestra ciudad. Mahatma Gandhi dijo en una ocasión que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que tratan a sus animales. En Barcelona intentamos también progresar social y moralmente luchando día a día por la mejora de los derechos de los animales según la ordenanza municipal de protección de los animales los animales también son ciudadanos de pleno derecho en nuestra ciudad lo acabamos de ver en el vídeo en Barcelona hemos prohibido el uso de animales salvajes en circos fomentamos las adopciones de animales de compañía o desde el primero de octubre se permite la entrada de los perros en el metro para poner algunos ejemplos. Con la ordenanza protegemos los derechos de los animales ante los que todavía hoy se aprovechan de su vulnerabilidad para que tengan una vida digna, fomentando también una cosa tan importante como es la convivencia y el civismo para que nuestra ciudad sea cada vez más justa y más responsable. La convivencia, la defensa y la protección de los animales es una carrera de fondo y en el ayuntamiento desde hace muchos años que trabajamos con el apoyo de grupos políticos, de entidades, de voluntarios e instituciones. Un apoyo que tiene su mayor exponente en el Consejo Municipal de Convivencia, Protección y Defensa de los Animales que se creó en 1996 para coordinar y activar las políticas proteccionistas. Como alcalde y como amigo y defensor de los animales, quiero dejar constancia de que Barcelona es una ciudad que seguirá trabajando firmemente para proteger sus derechos. La Fundación Franz Weber nos reconoce hoy este trabajo colectivo, como hace poco lo hizo la ciudad de Medellín, ...al otorgarnos el premio Defensor. Son reconocimientos que Barcelona recibe con ilusión, con satisfacción... ...pero convencidos de que hemos de seguir adelante. Uno no se puede parar en estas cosas. Uno ha de continuar siendo siempre activo... ...porque a la que te distraes no van bien las cosas... ¿no? ...y por tanto se ha de ser proactivo cada día... Para acabar, quiero agradecer primero a todos los grupos del Ayuntamiento que han apoyado durante todo este tiempo y durante todos estos años la política que hemos hecho. Segundo, el trabajo del equipo humano del Ayuntamiento de Barcelona, responsable de las iniciativas que justifican estos galardones. El Departamento de Bienestar Animal y la Oficina de Protección de los Animales, que dependen de una concejalía, que es la de Presidencia y Territorio. Yo voy a dar las gracias especial, Jordi Martí, porque yo creo que es una persona muy importante amb aquest planteamiento que fem en esta ciudad. Fa muchos años que trabajo con él, fa muchos años que sé la i el su planteamiento, y yo creo que es muy importante. Pero el más importante es ser capaces de trabajar colza a colza entitats, entidades, instituciones y voluntarios, de la ciutat y del nostre país a tots ells moltes gràcies a tots ells això és el es seu premi moltes gràcies